Ahora nos vamos a meter con las pedagogías románticas. Ahora vamos a hablar del de amor, de la oxitocina, el cuidado social y la educación. ¿Sí? Entonces sabemos que cuando uno incrementa las señales de cuidado, de protección, ¿sí? de amor, de, de, de tranquilidad, de, de, de ternura, la, entonces las personas aumentan su confianza Sí, todos esos parqueaderos, todos sus autos de autoestima, autoconfianza, autoeficacia y demás, suben, ¿sí? las personas se sienten más cómodas, les gusta estar más tiempo, ¿sí? Recuerde, se disminuye ese condicionamiento aversivo al contexto, es decir, les gusta estar más en el colegio o en los lugares de aprendizaje, eh, comienzan inmediatamente, involuntariamente, a exhibir conductas prosociales, es decir, conductas que vayan a favor de el, el, del, desarte, del bienestar ajeno y eso es algo que yo creo que definitivamente en Colombia tenemos una deficiencia enorme en conductas prosociales, parte de la corrupción, parte de la guerra, parte de toda la violencia, del, del tráfico horrible, de, de la trampa de que de la abeja, del vivo es que no, no nos gusta el, el bienestar ajeno, aquí hay personas que pre prefieren su bienestar por encima del bienestar del otro o sea, si tú o sea, a ti desde niño te están entrenando en gozarte el bienestar del otro, pues cuando llegues a, un, a ser jefe, a ser terapeuta, profesor, congresista, lo que sea, no vas a preferir tu bienestar por encima del de los demás. ¿sí? Eso es algo incompatible con tu biología si te lo han trabajado desde niño. Pero si desde niño te han educado para competir, para ser egoísta, para que no voltees a mirar cuando veas a alguien sufriendo, para que no te importe el malestar ajeno en cuanto tú estés bien, pues entonces ahí vamos, estamos en problemas, ¿sí? Por ejemplo, una estrategia que podría hacer en los colegios, en cualquier lado, donar notas, ¿por qué no? O sea, tú elige a qué compañero, al que tenga menos, dónale, si te va súper bien en colegio, dónale notas, ¿Sí? o dónale tus recursos, lo que tú tengas, o sea, ¿por qué no hacerlo? Y, y mejoramos la relación de las personas y que se sientan mejor ayudando a los demás. Pero acá incluso, lo que nos enseñan, y eso y eso a mí me desespera, espero que no va a pasar la otra semana cuando acabemos el módulo, es las personas que pelean por su nata por encima del otro. Es que tú le pusiste tal a tal y yo considero que soy mejor que él. ¿Sí? No, entonces esas son las cosas que dañan el, el ambiente, pero también dañan el, la, la salud de las personas, ¿no? Entonces, cuando entrenamos esto, pues se, este tipo de cosas se superan, se, se, se, se, se diluyen, ¿no? Eh, trabajar en cooperación, trabajar en gratificación, en compasión, vamos a hacer un ejercicio de compasión. Esto yo creo que en todos los colegios deberían tener sesiones de compasión. Entrenar a las personas en, en, en, en, en, en, hacer compasi en, en meditación compasiva es súper importante. Sí, definitivamente esto cambia el, el, eh, la sensación hacia uno y hacia los demás. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de entrenarse en meditación compasiva. Eso realmente sana, sana muchas cosas. Y hay algo, un concepto que lo vamos a ver mañana, y es el de memoria social, ¿sí? De memoria de trabajo social. Ahí falta la, el trabajo, ¿no? Y es que cuando tú activas el, este sistema citosinérgico del cuidado, de la cooperación, de lo prosocial, de, del querer al otro, comienzas a aprender de otra forma. Hay otra forma de aprendizaje, ¿sí? Derle, te, te, que hablabas de modelos de aprendizaje. Si tú tienes que concentrarte para recordar o para resolver un problema, ¿sí? estás activando el sistema llamado TPN, Task Positive Network, que es, el que es toda esta red ejecutiva que tiene que ver con dopamina, no adrenalina, o sea, las catecolaminas, ¿no? corteza dorsolateral, entonces, y, es, y, y ese sistema de memoria de trabajo focalizada, desgastante, TPN, eh, genera estrés, generan eh, eh, desgaste y, y muchas personas no tienen tanta facultad y entonces se quiebran y son los que típicamente son diagnosticados con TDAH ¿sí? o con problemas de, de, de, de ejecutivos pero una opción es, venga, no aprendamos así, no aprendamos focalizándonos y resolviendo problemas paso a paso ¿sí? si, no aprendamos, si no aprendamos a enseñar aprendamos pensando en el otro si tú quieres enseñarle esto al otro, si tú quieres que el otro entienda lo que tú estás diciendo, ¿cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo enseñas? Y eso activa otra ruta cerebral. Y al activar otra ruta cerebral, relaja la ansiedad, relaja la presión, y se activa algo que se llama la DMN, la Default eh, Mood Network, la red por defecto, que es entramos en un estado social de tranquilidad y es mucho más sano. Y nos cambia la pedagogía completamente y la didáctica. ¿Bien? Sabemos que cuando las personas están en ambientes que facilitan la conexión oxitocinérgica, ¿sí? El aprendizaje se convierte en gratificante y deseable, las personas les gusta seguir aprendiendo de esto, esto que, o sea, esto es como estar enamorado, ¿no? Ustedes quieren saber todo de su ser amado. ¿Sí? Como que es cuando uno ve al estudiante y abre sus ojos y lo mira uno dice, ¡ay, qué chévere! ¿No? Qué chévere se siente esa es, es, es, es, es, es, es, es, necesidad de conocimiento mutuo, ¿sí? Esa conexión. Mañana lo tendremos más cuando hablemos de sincronía conductual. Se incrementa la plasticidad en áreas relacionadas con el aprendizaje. Se crean nuevas memorias cuando se facilita con la citocina. Se aprenden nuevas habilidades motoras y la comunicación se vuelve más eficiente. Lo mejor, se desactiva el estrés. Se aprende con control. Entonces, si les gusta la evaluación, pues hagamos evaluación con control, hagamos evaluación social, evaluaciones cooperativas. Pero pues es que tenemos una vaina de que tengo que evaluar al sujeto. ¿Por qué no evaluar al grupo? Sí, en una tarea determinada. ¿Sí? Bueno, ahí ya hemos visto experiencias que liberan oxitocina, que se pueden hacer, que además de las de la cooperación y lo prosocial, como incentivar los abrazos, claro, esto es una limitación con la pandemia, el contacto visual, el contacto piel a piel, las sonrisas sincrónicas, el jugar con personas de confianza, la relajación sincrónica, ¿sí? jugar con mascotas, la espiritualidad, y eh, usar como lo, la, los signos sociales... De cariño. ¿Sí? Bueno, cuéntame, Derlin. Bueno, profe, yo quería como mover un poco el tema eh, de, de bienestar. Digamos que eso es en lo que yo he enfocado como todo, todo mi proceso eh, académico y pues de investigación. Digamos que cuando hablamos de ese bienestar y lo vemos desde un ambiente universitario yo a veces digo bueno o sea porque esto no se da desde el ambiente escolar sí o sea debería haber ese enfoque de bienestar de darles a los pequeñitos desde sí desde las edades tempranas y seguir ese proceso hasta niveles superiores donde eh, las personas entiendan lo que tú decías ese contacto con los demás esa importancia y ahí es donde se está fomentando en este momento y pues yo lo estoy estudiando mucho y lo estoy tratando de implementar y es el tema de la ética del cuidado. Uh -huh. Donde, eh, ¿cómo no comprendemos lo que el otro siente? Pues porque desde pequeñitos también nos han enseñado esa individualidad. Entonces es más la competición, más el, el, el que tus logros son importantes, pero dónde están los logros también de los demás y cómo esos logros que tienes con tus pares pues son lo que hacen que tu vida que tus logros sean mucho mejor. ¿sí? Entonces falta ese eso también de, de verlo desde, tempran, desde edades tempranas y claro. que no solamente se fomente en bienestar universitario, porque cuando uno habla de bienestar universitario o es obligatorio, como en el Politécnico, o es como en la otra universidad senda donde trabajo, que es, nadie participa porque no hay una cultura de bienestar. Por lo general en las, en las diferentes universidades esto no tiene importancia, el bienestar universitario, eso se ve, eh, por, yo me acuerdo en la universidad, en la nacional el bienestar era para ir a sacar prestado la guitarra, ir a sacar prestado el balón, sí. y así eh, se, el gimnasio, como pasar las ¿no? pero las políticas de salud son, oh, o sea, no estamos enseñados a, a cuidarnos lo que tú dices, el autocuidado o el heterocuidado, o sea, hay una muy pobre cultura del cuidado, eh, pues en la universidad, en el colegio y en diferentes ambientes. Ni siquiera uno se cuida, ¿no? Imagínense que dictando clase en viernes a las nueve de la noche. Eso qué cuidado hacer. Sí. Muy, muy, muy romántica tu postura, Berly. Bueno, eh, entonces... Y por último... El último sistema que vamos a ver relacionado o, o, o cómo tiene influencias sobre el, eh, la, la, la emocionalidad, eh, sobre la educación, digo, y sobre la, el desarrollo y la, la intervención que se eligen, es el dolor, ¿no? El sistema del dolor. Esos son los cuatro que yo siempre uso en mis discursos. Entonces, eh, el dolor definitivamente afecta, ¿sí? Eh, y es algo de lo cual tampoco, en lo que hablaba hace un momento, Early, de, de esta ética del cuidado, de esta pedagogía para el cuidado, eh, se nos olvida. Y sometemos, y, y como que son muy descuidados en cuando las personas están sufriendo. ¿sí? Y como yo les dije hace un momento, eh, cuando las personas sufren, esto impacta bastante su calidad de vida. Y situaciones sociales de, de, de, de acoso escolar, de exclusión, hay prácticas pedagógicas que incentivan el dolor y el sufrimiento. Por ejemplo, eh, segregar a los estudiantes o apartarlos a los que no tienen buen rendimiento, ¿sí? O a los que no hacen algo bien, ¿sí? Eh, estos tiempos fuera de mandar a una persona a un rincón, esto, es, esto no es esético, esto genera problemas emocionales en las personas, ¿sí? Eh, porque además los demás se burlan, o sea, es, esto es atentar contra la dignidad de las personas. Todas estas situaciones de segregación, de exclusión, de pérdida, ¿sí? Eh, pues generan dolor, generan, eh, reducen la salud y la bi el bienestar, ¿sí? Se ha comprobado que disminuyen el aprendizaje basado, o sea, lo conceptual, el conocimiento este verbal del colegio, eh, aumenta el riesgo de presión y ansiedad de problemas escolares, y algo peligroso, y algo que uno suele ver en los estudiantes, en muchos estudiantes, principalmente en mujeres, las autolesiones. Es terrible cuando yo estuve haciendo la tesis en colegios, la cantidad de niñas que me decían que se cortaban las piernas, y uno habla con personas, y muchos y los que son padres de adolescentes y demás, y, o sea, y profesores de adolescentes, esto es una, pan, una epidemia gravísima, y es la cantidad de niñas que se están cortando las piernas o los brazos, ¿Por qué? Porque están sintiéndose solas, do dolor, ansiedad que no pueden controlar. Y esa es la única forma de controlarlo. No sé si ustedes lo han visto en sus ambientes eh, profesionales. Estas autolesiones. Y el riesgo enorme de estas autolesiones es que es el primer paso para un suicidio. Sí, profe, efectivamente en los colegios se ve y yo pues personalmente he podido verlo en niñas en chicas adolescentes más o menos entre los 12, los, los 15, 15 años, años, 16 años, está haciendo, pues está presentándose de manera frecuente. Mm. Sí, sí. Quisiera agregar también que mm, pareciera un ejercicio como eh, de modelado, es decir, mi compañera lo hace, yo lo hago y es una forma de expresar mis emociones. Sí. Y la, la, prim la primera vez, Michael, y... pero la, la, la, cuando, se repite, cuando se repite ya no es modelamiento, sino es porque de verdad te relaja. Sí, ya, ya se interioriza y se vuelve una estrategia de y... afrontamiento ya, para exactamente. que Exactamente, eh, sí. Y, ¿Pero eh, por qué relaja? Esa parte no la he entendido bien. No se las expliqué, lo que pasa es que cuando tú, eh, es como el que se tira del bungee, ¿sí? ¿Por qué a usted, por qué, por qué genera tanto placer tirarse del bungee? o ver una película de terror, porque el cuerpo activa los mecanismos de defensa, incluyendo una intensa liberación de endorfinas, por si te haces daño, puedas recuperarte rápidamente y seguir y no te mueras, ¿sí? no, no, te, no te vaya a comer el tigre. Uh -huh. ¿Sí? Esos son mecanismos biológicos. Entonces, generarte daño hace que el cuerpo comience a liberar endorfinas, genera relief, sí como que libera un poquito el dolor. Por eso es que, pues, si hay niños que se quitan los dedos a mordiscos o se, o se, o se revientan a golpes, niños con discapacidad, por dolor, por, por ansiedad, dice ¿cómo causarse dolor genera, genera liberación de estrés? Pues sí, porque se bombardea el cuerpo de endorfinas. En, en consultas se busca que, que puedan poner en palabras, o sea, porque muchas veces tratan de, de expresar lo que están sintiendo a través de su cuerpo. Y bueno, pero... Desde el diálogo, desde la comprensión, desde las ideas, ¿qué es lo que nos quieres expresar? ¿Qué, nos, qué es lo claro. que nos quieres decir para poderte comprender mejor y buscar una pero solución somos, es, alterna? Es bueno. es bueno porque desarrollas funciones ejecutivas, el, la, la palabra y el diálogo son funciones ejecutivas, no compartidas, diarios y ese tipo de cosas, pero tardan un poquito de tiempo, ¿sí? sí una estrategia si la persona está sintiendo muy mal, recomiendo que se tome unos eh, acetaminofén o unos ibuprofenos. Va a disminuir el dolor. Lo mismo, también sirve para el despecho, muchachos. Mi maquinacha diciendo en el consultorio, tomate un acetaminofén cada 8 horas y así. A... <risa> ¿Y ¿Qué pasa? Dices, de daño no le va a hacer. No, si te estás sintiendo muy ansioso, muy, trata de tomarte unas aspirinas, unas aspirinas, y verás que te sirve un poquito. O sea, cuando sientas que el dolor es muy grande y que te vas a cortar, cámbialo por, una, por, por un ibuprofeno, por una aspirina Y eso te, hace, te, te, va, te va a ayudar. Pero ¿Es no. En serio, es en serio. Si es o sea, es como un, te, ejercicio una, con, con un ejercicio de con neuroimagen que muestran que los analgésicos eh, de este tipo permiten liberar el duelo y el dolor. Ah, vale. La soledad y, y reducen la sensación. Y te iba a preguntar lo mismo, profe, ¿pero es porque en realidad lo ayuda a reducir o es por el efecto placebo? Porque tú sí. le estás diciendo. Porque no, no, no, no, no. No, eh, se ha hecho no. con o sea, se, ha, se ha comparado con placebos y sí, definitivamente eh, hay un efecto. Hay un es efecto que, de, de, de la energía. Un efecto relajante. Llama... No, es que es el sistema de dolor, muchachos, por eso el sistema se llama el sistema de dolor. O sea, no se llama el sistema de tristeza, se llama el sistema de dolor. La tristeza es una, proye es una expresión psicológica del dolor corporal. Sí. O sea, las mismas áreas del cerebro que se activan cuando, cuando tú... Te, cuando, yo tal vez no deje eso claro. Las mismas áreas del cerebro que se activan cuando tú sientes dolor físico, se activan cuando tú sientes dolor emocional. O sea, cuando te sientes solo, cuando te sientes triste, cuando te sientes abandonado, segregado, excluido. ¿Sí? ¿Es la misma área del dolor físico? ¿A eso te refieres, profe? Sí, sí, sí, sí, el símbolo anterior. O sea, para el cerebro, afectivamente, no, no somatosensorialmente, que esas son las parietales, para el cerebro, afectivamente, el dolor social y el dolor físico no tiene diferencia. Partirse un dedo es similar a que le rompan a uno una relación. Por lo tanto, para las dos cosas sirven los analgésicos. Sirven más los analgésicos opioides, pero no no, uno no puede recomendar que las personas tomen opioides, opiáceos, porque son muy adictivos, ¿no? Como las parejas. Pues, pues, ¿Por qué a uno le duele un dolor? ¿Por qué el duelo duele? ¿Por qué la tusa duele? Pues porque tú dejas de recibir las endorfinas que te daba la relación. me dejas como con Dorito, profe. <risa> tal vez no les haya tal vez pasé muy rápido cuando hablé sobre tristeza, <risa> y, y, o sea, cuando hablé sobre eso porque eso yo siempre lo explico bien, ¿no? O sea, las endorfinas generan, o sea que se generan durante una relación, aumentan el vínculo porque cuando tú no estás con esa persona no se liberan endorfinas y sientes la necesidad de endorfinas, es una adicción, sí. Y genera un efecto, incluso muchas veces se genera hasta tolerancia. Necesitas más tiempo, más allá, ahí, con esas personas. Cuando te rompen el vínculo, esa persona no está, se murió, se dio que sea, pues no hay quien te dé esas dosis de endorfinas. Y se genera una sensación de dolor muy intensa. Casi como un estado de, de, de abstinencia eh, de heroína, que es un opiáceo. Entonces, la mejor forma de atenuarlo es con analgésicos. ¿Por qué, ¿Por qué pían los pollitos? Los pollitos no pían porque tengan hambre ni porque tengan frío. Los pollitos pían porque se sienten solos. ¿Y cuál es la mejor forma de que un pollito deje de piar? Darle un opiácido o ponerle espejos. Pero como los humanos ya saben que, les, que la reflejo, el espejo es de ellos, pues no sirve con humanos. Entonces, lo mejor es darle un analgésico al humano. O sea, cuando yo les digo que la neurociencia afectiva te soluciona muchos problemas, graves claro, que sí. Gracias, profesor. La cara de Michael. La cara de <risa> Claro, porque eso no lo no, no he comprendido, la verdad. O sea, no, no, yo la creo es... que todos aquí como, wow. ¿por qué no lo supimos antes? porque sí, <risa> yo, yo me pregunto si el analgésico tiene más efecto que un antidepresivo, por ejemplo. O que la palabra, ahí es donde yo voy también. No. Depende el tiempo, Michael. O sea... La primera respuesta para Daniela es sí. En, en analgésico, su depende para qué, ¿no? Pero para calmar la sensación de anedonia y la sensación de dolor y de tristeza es más útil en analgésico. ¿Sí? Lo que pasa es que la depresión es, es otros trastornos que no están, bien es no están bien definidos, ¿no? Son muy complejas las cosas que, que están dentro de una depresión, ¿sí? O y ahí son muy diferentes los perfiles de los depresivos, de las personas diagnosticadas con depresión. En el antidepresivo por lo general lo que permite es restablecer como el control. Pero las personas pueden sentirse, ya no, ya no tienen ganas de suicidarse, pero pues sí tienen, siguen sintiéndose solas y tristes, ¿sí? La anedonia, la tristeza, la, la, la soledad, se trata mejor con eh, opiáceos, pero son muy adictivos, hay que tener mucho cuidado. Ahora están saliendo algunos opiáceos no adictivos, que son de mejor tratamiento, mejor uso, ¿Sí? incluso los analgésicos, pero lo, lo, lo, lo que pasa es que el analgésico no tiene tanta potencia y el efecto es muy corto. O sea, y hablemos, muy hablemos muy... de marcas, ya que estamos hablando, hablemos de marcas. ¿Cuál sería el recomendable? No, ¿Cuál sería el recomendable? No, no, o sea, uno, un, un analgésico, ibuprofeno, un Advil, Porque hay ibuprofeno, después está el otro, la acetaminofén. Todos esos bueno, son, son los que se han probado en investigación, son... ¿Sí? Los aines, que son ibuprofeno y esto, ¿no? El azaterminofén, tanto no se ha probado que tiene otra vía. Esos son más periféricos, no sirven tanto, ¿sí? Lo ideal sería darle, toma tu endorfina, tomato ¿sí? toma tu tramadol, tu codeína, eso sería, o sea, para una tusa urgente... Oh. Oh, no, pero vamos, vamos por el ibuprofeno, que el ibuprofeno, inclusive acá venden hasta de 600. Ese debe tener de voy a, esta No, no, no, este video no, no, no, van a no, no, no, no, bueno, bueno ahí me, me, con toda esta locura que está pasando, me surge una, una pregunta. Eh, o sea, obviamente aquí estamos entre adultos, pero, pero ¿cómo manejar esto con adolescentes? Porque, ah, no, adolescente porque es no lo hacer, complicadísimo. Ah, sí. ok. Eso se hace con los padres, ¿no? Entonces, o con la niña, a ver, vamos, ah, okay. a ver, vamos a hacer una cosa. ¿sí? Entonces, cuando, tal vez, en la mañana que es cuando vienen las sensaciones más aversivas, cerca de las seis, o sea, porque el nivel de, los niveles de cortisol eh, suben muchísimo, ¿sí? y eso genera sensaciones de ansiedad que llevan al dolor, que es en la mañana o muy tarde en la noche o las horas. ¿sí? Si tú te estás sintiendo definitivamente que quieres agredirte, pues antes de que te cortes, Tómate un, un, un, un ibuprofeno que no va a pasar nada, a menos de que tengas una contraindicación, ¿no? Una hipersensibilidad. Claro, pues, super... Pero ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga una, un problema eh, hacia, lo, hacia, los, hacia los aires? Bueno, yo soy alérgica al, al ibuprofeno, pero... ¿Eh? Yo también, <risa> ya somos dos. Ah, bueno, <risa> pero, ya somos <risa> dos. Esa que es probabilidad. Que hay por las estadísticas de, los, de todo el mundo, pero bueno. Pero bueno. Pero, eh, sí, entiendo. <risa> y, bien. Claro, pero siempre tiene que ser a través de los padres, porque es poco ético. Lo que sí nunca pueden hacer es recetar opiáceos. Yo acá lo digo por chiste, la codeína, sí. el tramadol, la morfina, ¿sí? sí es... Bueno, pero eso no se consigue en la droguería de la esquina, sin receta. Tú estás en Colombia, aquí tú vas a la droguería y le dices al farmacéutico, Ay, necesito algún tramadol o codeína, y eso te la, te la vende. ¿En serio? ¿Sin receta? ¿Sin, sin una fórmula médica? Sí, se ¿Sí están No haberlo no ¿Sí? sabido antes. Si ¿Sí venden antidepresivos no, no, sin no, receta. No, pero no lo, yo no puedo creer en, en ¿Te la. Lo bueno, Te lo juro. No, Dios mío. Es, es que es, el problema es, es grande. Me hiciste recordar, profe, una <risa> <en> total. Eh, <risa> es que fue. Me... <risa> porque yo. Hace un tiempo, bueno, ya hace como unos 10 años, a mí me operaron del apéndice y pues para el dolor a mí recetaron ese tramadol. Sí. Y yo me volví casi que adicta a ese tramadol porque a mí me dolía cualquier cosa, me tenía un medio dolor de cabeza y el tramadol sí. y a mí eso me ponía súper bien, o sea, como que y me leva hasta que me empezó eso a generar migrañas y, y o sea, eso ya vino retrasado. Y no sé si te volviste menos empática cuando, tenías, cuando tomabas con Ramadol. Yo creo, por de, sí, igual Pregúntale tenía como diecinueve años, a, sí, a, sí. O a, a, a, a, a las personas con las que vivías y sí, verás. Porque eh, algo, algo, un lado, un, la, el, un problema de todo esto es que cuando tú reduces la sensibilidad al dolor, también reduces la sensibilidad al dolor ajeno. Entonces reduces la empatía al dolor del otro. Interesante, interesante. Sí. Y eso ha estudiado, se ha estudiado que las personas que de tomar también o ibuprofeno son menos empáticas al dolor de las demás personas. Bueno, Parte de Ahora, aplicación. Una pequeña pregunta. Digamos que, bueno, pues estos, estos analgésicos, digamos, a corto plazo, frente a una situación, frente a una crisis, pueden funcionar. Pero como tratamiento <risa> a largo plazo, frente a este proceso ya, de, de era la otra exacto. Era la pregunta que hacía Steven: de si era mejor que la palabra. No, no es mejor que la palabra, ¿no? Esto yo les digo como algo de choque y es porque, pues, para evitar que la persona se haga daño, ¿no? Pero, cuidado. En realidad, tú lo que necesitas es que la persona eh, desarrolle estrategias de control emocional. Dentro de las estrategias de control emocional, de las más eficientes, pues tenemos todas las estrategias principalmente basadas en el lenguaje, ¿no? Eh, cambio de foco atencional, re eh, reestructuración cognitiva, resignificación, ¿sí? O sea, o hablarse a uno mismo. Esas son las famosas funciones ejecutivas, ¿no? Es usar la palabra para controlarse. En, o sea, uno la comienza usando primero con otras personas con la familia, con el profesor, con el psicólogo. Entonces, uno utiliza consignas, frases, autoinstrucciones y, y uno se las aprende y después se las repite solito. Y eso es lo que llamamos función ejecutiva. Entonces, claro, ese es, ese es el objetivo, ¿no? Es, si la persona tiene problemas, envíala al psicólogo. También se le puede enseñar desde los niños a que se digan autoinstrucciones, ¿sí?, para regular mejor sus emociones. ¿Sí? Y eso, y sí, los están adoctrinando, ¿qué hacemos? Pues la educación es un adoctrinamiento. Pues no, no podemos hacer nada más hacia cualquier lado. Mejor que los adoctrinemos para que sean saludables y felices, ¿no? Y no agresivos y competitivos. Pero bueno. Listo.